Um, este mes es mi cumpleaños y haré un preguntas y respuestas el día 25 de mayo, así que pueden dejar sus preguntas en los videos que subiré este mes. Segunda cosa que les voy a decir, la serie de Sonic 1 fue cancelada, en su lugar haré una serie de Sonic Mania Plus. Y la tercera cosa es que... Eh, es que voy a seguir con el puto grabador así que no, no puedo meter anuncios extra puta madre, eso era todo gracias por prestar atención a esta mierda de video que no tiene nada de fondo y suscribirse a mi pinche canal gracias